hola amigos cada día con nosotros aprende un poco más de conocimientos durante las primeras etapas de la segunda guerra mundial gran bretaña a veces luchaba sola contra el ejército de hitler y se enfrentaba a la amenaza de una invasión debido a la insuficiencia de recursos los británicos tuvieron que pedir ayuda a los estados unidos y recibieron una ayuda muy activa sin embargo a diferencia de lo que pensamos, entre países la frase, ayuda, siempre es sinónimo de, beneficio. Entonces, ¿qué consiguió Estados Unidos al ayudar al Reino Unido? El primero de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Inmediatamente, los aliados de Gran Bretaña y Francia emitieron un ultimátum, pidiendo a Hitler que retirara sus tropas de Polonia. Si no, Hitler fingió no escuchar. E inmediatamente, los dos mayores se lanzaron a la batalla con entusiasmo. Sin embargo, Gran Bretaña y Francia no pudieron defender Polonia. Por el contrario, también existía el riesgo de una invasión alemana. Y eso pronto se hizo realidad. El 10 de mayo de 1940, Alemania atacó a Francia y en 46 días Francia cayó. Al darse cuenta de que la situación no era buena, los británicos tenían miedo de luchar solos y buscaron la ayuda de Estados Unidos. No son. Los estadounidenses dijeron, aprobamos la ley de neutralidad de 1939, así que no podemos luchar. Los británicos dijeron, necesitamos ayuda, no te necesitamos para luchar. Luego, Estados Unidos le dio a Gran Bretaña 50 viejos destructores que datan de la Primera Guerra Mundial. A cambio, Gran Bretaña arrendó tierras a los Estados Unidos durante 99 años sin costo alguno en Terranova y algunas áreas del Caribe para que establecieran bases militares. En marzo de 1941, Estados Unidos se dio cuenta de que Gran Bretaña era débil contra Hitler y que, si fracasaba, la seguridad estadounidense se vería amenazada. Entonces cambiaron su política, de neutral a participar indirectamente en la Guerra Mundial. Estados Unidos realiza nuevas construcciones y suministra armas de guerra a todas las naciones que se oponen al eje. El presidente Roosevelt llamó a Estados Unidos el arsenal de la democracia. El valor total que proporcionaron durante la Guerra Mundial ascendió a más de 50 mil millones de pesos. En el que Estados Unidos proporciona al Reino Unido, tanques, casas, bombas, alimentos y suministros médicos. Con un valor total de hasta 31,4 mil millones de dólares. A los británicos no les quedaba dinero para pagar, por lo que el pago se aplazaría después de la guerra mundial y podría pagarse en cualquier forma que los estadounidenses consideraran satisfactoria. Para el Reino Unido, este es un gran favor. En cuanto a Estados Unidos, ayudar a Gran Bretaña y otros países también se ayuda a sí mismo, derrotar a Hitler sin involucrarse. Sin embargo, en julio de 1941, Japón bombardeó la flota de EU en Pearl Harbor, lo que obligó a EU a entrar en la guerra. El pueblo británico se regocijó porque pensó que el mundo se salvaría. A partir de ahí, la relación entre Estados Unidos y Reino Unido cambió por completo. No solo comercian, se convierten en amigos, aliados. Especialmente entre el presidente Roosevelt y el primer ministro Churchill, dos líderes talentosos, a menudo tenían intercambios sobre la planificación de la estrategia de guerra. De 1941 a 1944, Churchill y Roosevelt intercambiaron más de mil cartas y telegramas, incluso se reunieron cuatro veces en la casa de Roosevelt para discutir. Gracias a estos dos hombres, Inglaterra y América se acercaron. Juntos compartieron inteligencia, armas y secretos militares, códigos nazis y la bomba atómica. Con todo, muchas cosas son importantes para derrotar al eje. Los historiadores describen el nivel de cooperación militar entre ellos como sin precedentes. Incluso con los principales aliados en la historia de la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, su relación se fortaleció a través de una serie de eventos. A finales de 1945, las tropas soviéticas estaban presentes en la mayoría de los países de Europa del Este. Stalin tenía la intención de ocuparlos prácticamente o convertirlos en estados satélites de la Unión Soviética. Preocupado de que el comunismo se expandiera en Europa y pudiera estallar la Tercera Guerra Mundial. Gran Bretaña y Estados Unidos discutieron un plan de respuesta y puso en marcha la Guerra Fría que seguiría décadas más tarde. Esa es también la razón por la que la organización militar de la OTAN nació en 1949, una alianza defensiva entre Gran Bretaña, Estados Unidos y naciones europeas. De 1950 a 1953, los soldados británicos lucharon con Estados Unidos en la Guerra de Corea. En 1956, las relaciones entre ellos tenían un pequeño problema, cuando Gran Bretaña y Francia apoyaron la invasión de Egipto por parte de Israel para hacerse con el control del canal. La razón es porque el señor Egipto quiere nacionalizar el canal como si fuera suyo. Si bien fue construido por los franceses, se le permitió ser propietario hasta 1968. Esto, debido a que Gran Bretaña participó en la guerra, hizo que Estados Unidos se sintiera extremadamente incómodo, porque no se molestaron en informarles. En el lado egipcio, la Unión Soviética los ayudó y emitió una advertencia, si Gran Bretaña y Francia no se retiran, entonces tomaremos contramedidas militares. Estados Unidos también emitió una advertencia, el señor Unión Soviética no debe ser demasiado impulsivo. Al mismo tiempo, solicite a Gran Bretaña y Francia que retiren sus tropas inmediatamente antes de recibir sanciones económicas. La relación entre el Reino Unido y los EU ha caído su punto más bajo desde que eran aliados. Sin embargo, ante el crecimiento y la amenaza de la Unión Soviética, se sentaron juntos para discutir el plan. En 1958, se firmó la Ley de Defensa Mutua Angloamericana. En consecuencia, Estados Unidos transfirió secretos de fabricación y material nuclear al Reino Unido. Como resultado, el Reino Unido realizó pruebas y se convirtió en uno de los pocos países en poseer armas nucleares. En 1982, estalló la guerra entre Gran Bretaña y Argentina. ¿Por qué? Porque el señor argentino revoltoso. Al ver el archipiélago cerca de mi casa, debería aceptarlo, ya que ha sido propiedad de Gran Bretaña durante mucho tiempo. Estados Unidos apoyó a Gran Bretaña con brazos y piernas en esta guerra. En 1990, Irak invadió y ocupó Kuwait debido a sus ricas minas. El Reino Unido se unió rápidamente a Estados Unidos en nombre de la Fuerza de las Naciones Unidas, lo que obligó a Irak a abandonar Kuwait. En 1999, juntos intervinieron en la guerra de Kosovo. Además, las tropas británicas se unieron a Estados Unidos en la invasión de Afganistán en 2001. E Irak en 2003. Con todo, los dos gigantes del mundo tienen una historia de estar juntos en muchas guerras, por lo que tienen una relación muy especial. Aunque a veces todavía están en desacuerdo entre sí, debido a la competencia por la influencia. El video termina aquí. Gracias a todos por verlo y gustarle. Si encuentra útil el video, por favor denos un me gusta y suscríbase al canal para apoyarnos. Adiós y nos vemos de nuevo.